Gabriel ha participado directamente en el desarrollo de las fundas SUBIOX biodegradables con aplicaciones en embutidos y en otros tipos de alimentos. ¿Qué ha significado para SUBEX Industrial un desarrollo como este? Más que para SUBEX Industrial ha sido para la industria, un parteaguas. No hay una referencia en el mercado de un material similar. Eh, es un desarrollo completamente nuevo. Eh, como digo, el mercado tiene fundas, bolsas y materiales de eh, tecnología aprobada y comprobada. Es una nueva tecnología, es un parteaguas en el mercado. Para Subex también, porque nos, eh, nos coloca en un nivel diferente, nos, nos trae a, a competir, vamos, en un nicho donde no hay nadie todavía. Entonces, es muy importante para Subex el enfocarse en este tipo de productos. ¿Hace cuánto se lanzó y por qué es un producto único en, en el mercado? Se lanzó formalmente hace aproximadamente un año. Sin embargo, llevamos seis años prácticamente de pruebas del, del proceso de desarrollo completo. Es único porque el, la biodegradabilidad que ha sido probada y comprobada científicamente tanto por el Instituto Politécnico Nacional, también por el, el SICA, que es otra institución reconocida en México, eh, y bueno, bajo las pruebas las que, de las que se, se realizaron todos estos análisis, ACTMs y algunas pruebas ISO, nos demuestran que el nivel de biodegradación que llega a tener un plástico, porque finalmente es un material plástico, es... ...prácticamente idéntico al de un material eh, orgánico como una celulosa... ...entonces en el mercado ahorita no existe nada que, haga eso mismo, que tenga ese mismo efecto. ¿Qué tanto la regulación medioambiental en México... ...ha ayudado a impulsar el interés por este producto? Desafortunadamente en México no tenemos una regulación medioambiental... ...que sea uh, vamos sólida, un marco jurídico o legal... ...que pueda darnos soporte en ese sentido... ...lo que ha impulsado este producto... Básicamente es encontrar algunos socios comerciales, así como Cualti Alimentos en su momento, que estamos en el, mismo, en el mismo canal, en el tema medioambiental. Que ambos queremos dejar de, de que la huella de carbono sea vamos menor, queremos dejar de contaminar y queremos enfocarnos más bien en tener materiales, productos, procesos sustentables. ¿Cómo ha sido la acogida del mercado mexicano del producto? Ha sido, creo que mucho mejor de lo que pensábamos. Finalmente es un producto que muchas veces pensamos que Latinoamérica no está preparada para este tipo de productos, sin embargo eh, en México específicamente ha sido recibido de gran manera, eh, es, un, es un producto que al estar integrado con el, valga la redundancia, con el producto de nuestro, de nuestro socio, le ha incrementado las ventas por ejemplo, eh, el mercado millennial cada vez más fuerte, cada vez con mayor peso y con mayor capacidad de decisión, ha ayudado para que este producto pueda tener presencia en los anaqueles prácticamente de todo el país, en los supermercados y también en muchos mayoristas. Qualtia fue la primera empresa que lo aplicó para embutidos, pero ¿qué otras aplicaciones tiene y qué posibilidades ven en otros mercados distintos a los embutidos? Sí, Qualtia lo, lo aplicó para embutidos, pero tenemos aplicaciones prácticamente de todo el mercado de proteína, como son carnes frescas, congelados, pescados, quesos, eh, toda la parte de mariscos, embutidos, etc., pero también hay otros nichos de mercado donde podemos estar por la naturaleza propia del material, por ejemplo, eh, la parte eh, de alimento para mascotas, la parte de vegetales, la parte de, eh, por ejemplo, automotriz, este tipo de mercados donde podemos estar por la naturaleza del, del producto, que no necesariamente es ahora el core business de Subex, pero sí puede ser un, pueden ser áreas de mercado que podemos explotar. ¿Cómo fue el proceso de investigación y de desarrollo de este producto? ¿Podría contarnos un poco más acerca de este proceso? Sí, fue un proceso largo realmente. Fue encontrar primero el, eh, el objetivo, hacia dónde queríamos movernos. SUBEX, por naturaleza, ha buscado eh, tener productos sustentables, amigables, ha buscado reducir el impacto ambiental. Entonces, Pero dentro de esto... Tenemos muchas opciones hacia dónde irnos. Las clásicas 3Rs, reducir, reutilizar, reciclar. Walmart ha hablado de otras Rs que complementan y se vuelven 7. Hay otras métricas, en fin. Y encontramos ciertas tecnologías que podíamos aplicar. Oxodegradables, ahora llamados oxobiodegradables, compostables, ¿sí? reciclables y biodegradables. Y entonces tuvimos que seccionar todo esto, hacer un filtro. ...y encontrar cuál es el objetivo... Qué es lo que ...dónde podríamos tener un mayor impacto en el mercado... ...y en la cultura, obviamente, también de la sociedad... ...y entonces lo que encontramos es que... ...el 80% de los plásticos se va a tiradero... ...a nivel global... ...el 80% de esos plásticos... ...ahora mismo que estamos en Expo Santa Fe... ...seguramente estamos parados sobre plástico... ...porque esto eran este, rellenos sanitarios, eran vertederos... ...entonces aquí abajo hay plástico de hace 50, 80, 100 años... ...no sé cuándo, ¿no? Eh, todo ese plástico se ha quedado ahí... Todo ese plástico está depositado en tiraderos, en los mares, océanos, etc. ¿no? Y entonces vimos que, por ejemplo, una tecnología oxodegradable u oxobiodegradable no necesariamente impacta a reducir este punto, porque lo que hace es reduce nada más el tamaño de partícula y llega hasta ahí. Esa es, el, el polímero puede quedar ahí aún como, como monómero, incluso, ¿no? reducido, sin que los eh, microorganismos lo consuman. Eh, la parte compostable, la mayoría no, no, no sabe eh, cuál es el uso, la función de una composta. ¿no? Entonces, la parte compostable prácticamente no aplica más que a, a menos de un 1% del total de plásticos. Nos enfocamos entonces en lo que hace el 80-20 del problema, que son los tiraderos. Y entonces decidimos que teníamos que enfocarnos a una solución que ayudara para que ese 80% del problema se, se disminuyera. Es una solución tan especial que la Asociación Mexicana de Envase de Embalaje y los jurados del 2018 lo han seleccionado como uno de los ganadores del prestigioso premio Envase Estelar. Eh, ¿Cuáles son las características de esta solución que crees realmente llevaron al jurado a elegirlo con, con este prestigioso premio? Bueno, sí, hemos sido favorecidos en esta ocasión por la, por la AME y bueno, las características, eh, como decía, es una de ellas es que el, el plástico, este material que nosotros decimos no es un plástico común, biodegrada al 100% en 26 meses, no hay nada en el mercado similar a eso. Otra característica es que mantiene completamente las propiedades del material durante su uso, durante su almacenaje, durante su procesamiento. Es decir, solamente cuando está en tiraderos es cuando puede, eh, empieza el proceso de biodegradación. Entonces son algunas de las características, además de que es un material, como decíamos al inicio, tiene un gran potencial en el mercado, no solo en el de proteína, sino en, en varios segmentos diferentes. ¿Qué decirle a las empresas que todavía no están tan convencidas de, de la viabilidad de este, de este producto? Bueno, realmente decirles, estamos en el momento en que tenemos que empezar. ¿sí? Hoy precisamente 5 de junio es Día Mundial del Medio Ambiente, ¿sí? y hoy precisamente lo que se, se está buscando es dejar de usar plástico, porque el plástico viene con un eh, sobrenombre de malo, de que contamina, Decirle a estas empresas, no todo el plástico contamina, su biox no contamina. Decirle a estas empresas también que su biox puede ofrecerles una solución rentable, pero además les va a ayudar porque vienen las regulaciones medioambientales, no están aún. Pero es como si desde ahora preparásemos el, el camino o la siembra para empezar a cosechar. Entonces tenemos que empezar ya. Finalmente estas empresas están conscientes, seguramente todas, de que tenemos que bajar las emisiones. Y esto es un excelente inicio para todas ellas.